Buenas nos encontramos aquí en la comunidad de Naranjo de Chila, del municipio de Aguililla, Michoacán. De aquí, de donde es originario el Mencho, ¿sí? el líder del cártel Jalisco Nueva Generación y quien pues luego se pelea el control, el control por estas plazas de la región de Tierra Caliente y en particular el municipio de Aguililla, de donde él, él es originario. Todo por con un interés y el principal interés que son las minas. Aquí, desde aquí, de esta comunidad, en el municipio de Aguililla, Michoacán, en la comunidad de Naranjo de Chila, vamos a hacer un recorrido para que usted conozca cómo el día de hoy vive la familia, cómo el día de hoy viven las personas. Un, una comunidad donde se ven muy pocas, muy pocas personas eh, caminar, circular, eh, no se ven casi eh, familias o personas en el lugar. Pero bueno, aquí donde nos encontramos... Hay una placa, una placa que dice, eh, bueno, tiene el año 1999-2001, eh, Ayuntamiento Municipal de Aguililla. Eh, durante esta administración, dice la localidad de Naranjo de Chila, se benefició con obras importantes como apoyo para la construcción del, del, del vado en el río Chileco, modificación y ampliación de la red de distribución de agua potable, drenaje y alcantarillado sanitario alcantarillado sanitario, construcción de la plaza municipal, rehabilitación y mantenimiento periódico del camino eh, infiernillo naranjo de chila eh, bueno y tiene allí eh, los nombres de el entonces presidente municipal Raúl Peña Pimentel Apolinar Gil Magaña síndico profesor C Isidro Reyes Gómez secretario del ayuntamiento Raúl González eh, Mansilla jefe de tenencia ejecutivo, jefe de tenencia en sí. Y bueno, eh, otra del otro lado tiene cuerpo de regidores, eh, algunos regidores como es la ciudadana María Dolores Díaz Ángel, la eh, ciudadano, ciudadana Amalia Ceballos Ceja, Javier, Javier Sánchez Ávila, Lorenzo Maldonado Mendoza, eh, Raúl Medina Medina, Joaquín Arias Madrigal. Y ejecutó la obra el ingeniero Moisés Horta F. y Eliazar buen rostro, Naranjo de Chila Mich, Julio del 2001 es lo que dice en la parte de abajo eh, pues el nombre de la comunidad Naranjo de Chila 2001 ah, aquí de este lado a mis espaldas precisamente se encuentra un kiosco, la plaza esta plaza enorme es pues, grande en sí la plaza eh, vamos a hacer un recorrido para que usted conozca un poquito de este de este lugar de, de esta comunidad de eh, vuelvo a repetirle de la comunidad de Naranjo de Naranjo de Chila. Vamos a aquí, en primera vea usted su, el, este kiosco, este eh, kiosco grande en sí, árboles por todos lados, bancas, unas bancas para poder disfrutar de la, de la plaza, de la familia, de las amistades, no sé, voy sí, pero es una plaza enorme, créame, tiene juegos, juegos infantiles eh, por un eh, lado, vamos hacia ellos, Vea, es uno de los uno de los pasillos precisamente de esta de esta plaza eh, de, de esta comunidad de Naranjo, de Naranjo de Chila. Eh, árboles, arbolitos, algunos pinos, eh, en sí, vamos a la a esta a este lugar del área infantil que le comento, tiene este, juegos, vean las bancas metálicas en sí de fierro fundido Y aquí el área infantil, aquí el área de, de niños Juegos, algunos, algunas resbaladillas, unos columpios De este lado, de aquel lado eh, las eh, resbaladillas Donde pues por supuesto se divierten aquí los, los niños en este, en este lugar Vemos aquí esta, eh, estos columpios son cuatro, cuatro columpios en sí allá de aquel lado otro aparato otro juego infantil y bueno vamos a, a dar eh, un a caminar de este otro lado porque le voy a comentar querido Victorio que una vez aquí que arriba el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional personal castrense a este a este municipio, al municipio de Aguilla, y que se distribuyó en diferentes comunidades, en diferentes lugares, que fueron más, más de 3.000 elementos de, la, de castrenses, más de 3.000 elementos de las Fuerzas Armadas que arriban a este, a este lugar, pues aseguraron eh, vehículos eh, y demás armas, y bueno, encontraron un resto de temas. Pero aquí, antes de pasar, donde le quiero, quiero mostrar, donde se aseguraron en una bodega, Varios vehículos blindados de los denominados eh, monstruos, camiones monstruos. Vemos este, este lugar, esta cancha deportiva de, básquet, de básquetbol amplia, eh, cuidada, de verdad, bien eh, cuidadita el, esta, esta cancha de, básquet, de básquetbol. Otra área infantil, eh, trampolines que vemos aquí digo, brincolines, brincolines, no trampolines, brincolines, hay dos brincolines en sí en esta, en esta área. Y vamos a pasar precisamente de luego de que se ven muy pocas personas, ¿eh? muy, pero muy pocas personas, es una eh, comunidad abandonada, haga de cuenta, una comunidad de, eh, pues, pues sola, sola, de verdad, eh, son muy pocas. Vimos allí unos pequeños, unos niños obviamente por respeto, por supuesto no vamos a, a poner allí en imagen a, a los infantes, pero vea, aquí vamos a ingresar a esta bodega, que está ubicada exactamente a un costado de la plaza principal, exactamente al costado de esta, de esta placita, eh, y esta bodega, que usted ve las, los portones ahí abiertos, en esta bodega, fueron asegurados cuando menos cinco, cinco eh, camiones blindados de manera artesanal, conocidos como camiones monstruos. Unos de ellos se los llevó el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional en grúas, de aquí se los eh, llevaron para ponerlos a, a disposición de las autoridades correspondientes, pero hubo uno que, est que estaba ya dañado, un cam una camioneta, vea la bodega, aquí estaba... Eh, los camiones blindados, los camiones monstruos en esta eh, bodega y, y aquí vemos esta camioneta. Es una camioneta eh, Ford, eh, al parecer es Explorer en sí. Eh, esta camioneta ya era un, una camioneta blindada de manera profesional por lo que se ve eh, en sí en, en este vehículo. Vea esta es la tapa, la tapa trasera de, del, del vehículo y este Cristal que usted ve es blindado, es un cristal que no les sé decir qué calibre sea, le mentiría yo, pero es, es este blindado en sí, este, este cristal. Pues bueno, sobre el cristal o los cristales tienen una placa, una placa de, de acero. Esto no sé si lo puedo, no, está un poco pesada, pero el, vamos a ver si la podemos voltear un poco, hombre, sí, sí pesa pesa un, un, un buen, un, mucho, pero vamos a ver, aquí el, que vea el ejemplo, el, acá ya en el vehículo, porque tiene, además del vidrio, como le digo, el vidrio blindado, tiene una placa de acero eh, sobre, sobre los cristales, esta es una placa que, que estaba colocada en un, en una ventana, en un, en un cristal de una de las ventanas de esta camioneta, que vemos aquí, precisamente vea, cómo está, incluso destruida, dañada, eh, eh, ya estaba en sí dañada, al, al parecer, por, de acuerdo a la información que, que nos dan de manera extraoficial, eh, eh, ya estaba dañada y por eso, por ese motivo ya no se la pudieron llevar, pero para que quedara inservible la, de, la hicieron eh, pues pedazos, como usted, usted puede verla allí en, el, en su pantalla. No tiene la tapa, que ya se las mostré ahorita en sí, la, la tapa trasera. Vemos... Eh, en las partes laterales lo que le comentaba mire, esta donde lleva este cristal allí se ve la placa, una placa de acero, esta es una placa una placa de acero, vemos esta puerta que se ve aquí abierta eh, el cristal cristal blindado pero sobre el cristal lo que le comentaba sobre el cristal, ahí está la placa. Tiene una pequeña ventanita para que pudiera ver quien seguramente viajaba en este, en este vehículo, pero vea, blindado. Tiene un impacto de bala a un costado, aquí en esta parte que usted lo puede ahí apreciar, un impacto en sí de bala y pues vea, destruida esta otra puerta, la puerta delantera derecha, dañada, destruida. El interior el interior de este de este vehículo blindado eh, también dañado y vamos vamos viendo de este otro lado eh, para que pueda apreciar bien de este, esta parte está el vehículo de la parte prácticamente del frente un poquito allí a ver vamos a ampliar a hacer un poquito de zoom Ahí puede ver mejor un poquito más eh, el vehículo completo. Ahí está. De for Vamos a ver el frente. El frente tiene otra placa, vea, una placa también de acero, eh, como usted lo ve ahí en el frente. Esta es una placa de, también de blindaje, vea. El cofre, el cofre que está levantado tiene también otra placa de acero. Allí se ve esa placa que tiene en la parte de, de, del motor de, de, por dentro. No sé si por la parte de encima eh, también tendría, no se, no se ve, no, no hay, si tendría también una placa eh, eh, allí de acero. Pero esa, ese, esto es el vehículo que le comento, fue eh, asegurado entre otros, otros cinco eh, eh, vehículos, cuando menos, que el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional se llevó de este, de este lugar, querido auditorio. Y bueno, vamos a hacer un recorrido después de que estamos viendo este, esta camioneta, vamos a hacer un recorrido por las calles, las calles de este pueblo, de esta comunidad de Naranjo de Chila, cuando le vuelvo a repetir, de donde es originario, de donde es originario el mencho, el líder líder de el cártel Jalisco Nueva Generación. Vamos a caminar un poquito por las calles, las calles de este, de esta comunidad, para conocer, conocer un poco, un poco este, de este lugar oscuro. Pues es de noche, eh, ya un poco noche nos agarró. De hecho, la, eh, en la noche en este lugar, en esta área, en esta zona de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán. Vemos aquí la calle, pues, eh, valga la principal calle de esta comunidad de el Naranjo de Chila. La plaza, a mi costado, la, la plaza y la avenida principal. La avenida principal alumbrada como usted lo ve al fondo eh, de hecho cuenta con lámparas LED es una eh, ya de tecnología pues eh, de punta querido doctorio de la actual eh, en sí son lámparas LED las que tiene este camellón esta avenida principal de aquí de, de la comunidad de Naranjo Naranjo de Chila vamos a a caminar por esta calle vemos solo unas que otra familia que vemos ahí al fondo sentadas del lado derecho del lado de izquierdo también vemos por acá unas cuantas familias eh, allí sentadas una de las calles vea aquí a nuestra derecha eh, solo allá al fondo también por allí se ve una familia esta vivienda que está a nuestra derecha aquí exactamente que usted está viendo en su pantalla, dañada, eh, pues, en el olvido, olvidado, que de hecho le, le comento que hay varias, varias viviendas en abandono, el resto de viviendas también luego por allí con impactos de bala, en, este, por allí en San José de Chila, algunas casas abandonadas y también con impactos de bala, es una tiendita, una tienda de barrotes aquí a nuestra derecha, eh, y pues bueno, vea, las lámparas LED que la, de las que le comento son lámparas LED lo que alumbra o ilumina esta avenida principal, arbolitos en, en su camellón, varios, varios arbolitos en sí, en, esta, en este camellón. Y pues vamos a, a seguir caminando hacia la entrada. La entrada principal de este de esta. Esta comunidad de este pequeño pueblo, eh, le vuelvo a repetir, Naranjo de Chila, comunidad, municipio perteneciente al municipio de Aguililla, de Aguililla, Michoacán, de donde es originario el Mencho. Bueno, una calle eh, sola, a la izquierda, la misma calle que cruza la avenida principal, sola y nomás se escuchan por allí el abrido de perros. Y esta casa que se ve pues abandonada como muchas muchas propiedades de verdad querido auditorio aquí en esta en esta comunidad de, de naranjo de naranjo de chila aquí en la entrada a esta a este lugar hay una bomba de gasolina una bomba de que seguramente es una pequeña gasolinera que que aquí pues vende a los propios lugareños o vendía. No le quiero yo asegurar nada si vende o vendía, si todavía está en condiciones, si sirve, no sirve, si tiene o no tiene combustible. Pero bueno, vamos a tratar de llegar hasta ese hasta ese punto y a caminar por algunas de las de otras calles aquí de este de esta comunidad naranjo de Chila le vuelvo a repetir de el municipio de Aguililla, Michoacán. Otra calle aquí de, de, este, de este pueblo. Y seguimos caminando. Una casa también abandonada, mire, dañada con daños. En la, el abandono total aquí. Esta otra propiedad que vemos a nuestro paso en sí y seguimos seguimos este nuestro camino a la entrada de este pueblo aquí hay unas lámparas apagadas unas lámparas que ya no ya no funcionan que son de las mismas esta tecnología de led en sí son dos dos postes en sí que, que ya no tienen que no tienen luz en esta en este camellón en sí. Y bueno, estamos llegando a la entrada principal. La entrada principal de este de este de este pueblo. Y en la entrada principal vemos a nuestra izquierda uh, una imagen de la Virgen de Guadalupe. Eh, aquí, precisamente, usted ya está viendo allí en su, en su pantalla, la, la Virgen de Guadalupe en este, en este lugar. Y a un costado vemos un, una mampara que tiene ahí una leyenda. Imagínense, ¿desde cuándo? de eh, 23 de diciembre, o oh, bueno, periodo de ejecución del 23 de septiembre, el 23 de noviembre del 2013. Esto fue en el 2013. Pero dice, obra convenida, estado, dice, municipio, pavimentación con concreto hidráulico y reconstrucción de servicios públicos en la calle 12 de octubre de la Colonia Centro, localidad. Naranjo de Chila, inversión, es una inversión eh, bipartita por lo que estoy viendo, dice estatal 896.157.30 pesos, municipal son 643 mil 631.88 pesos y beneficiarios cero centavos, cero pesos en sí, el total un millón 539,789.18, mil Así como usted lo escucha la, la población beneficiada eh, 2000 mil personas a un costado el logotipo o, o no, más bien el escudo del municipio de Aguililla de Aguililla, Michoacán. Y bueno, vamos a, a caminar otro poquito más al. aquí a la a nuestra la entrada, que es, digo, esta es la entrada, la entrada en sí eh, principal. Hay un lugarcito aquí con luz, pareciera como, pues es un, una tiendita, un negocio de abarrotes, que es donde yo le comentaba, querido Vitorio, eh, tiene una cortina, la cortina está cerrada, tiene aquí un anuncio, como usted ve de publicidad, al fondo, a lo que le comento, no le quiero yo mentir, pero bueno, es una bomba, una bomba de gasolina, no sé si esté funcionando, esté en funcionamiento, pero se ve dañado. Se ve eh, en sí dañado este, esta bomba y no, le vuelvo a repetir. Pues bueno, no sé, en algún tiempo seguramente eh, funcionó, pero ahí está. Esta es la bomba de, de gasolina que en el lugar, eh, aquí vemos al costado pues el anuncio, lo que es la leyenda Pemex. Pemex y esta pequeña bomba, y de aquí esta es la entrada precisamente aquí a la a la, a la comunidad, vemos incluso circular en estos momentos un, un vehículo por aquí allá dos, va uno saliendo ya en esta en este camino camino de entrada y salida precisamente de este, a este lugar a esta comunidad y ahí vemos el Camino ya de salida en sí, querido, querido auditorio a, de, este, de esta comunidad. Y aquí en la, en la entrada hay otra otra, eh, pues otra pancartita aquí que también vea, es de aquellos tiempos, aquellos años con el programa ese Prospera, que todavía existen estas, estas mamparas aquí. Dice, hambre, prospera. Programa de Inclusión Social, Municipio eh, 002 Aguililla, Michoacán, Localidad 0157 Naranjo de Chila, Estado 16 Michoacán. Esto es precisamente eh, el municipio o esta es la comunidad de Naranjo de Naranjo de Chila, eh, Naranjo de Chila en el municipio de Aguililla, de Aguililla, Michoacán. Y aquí es la entrada, como le comento, esta es la entrada, y desde este lugar, querido auditorio, en el lugar de donde es originario el Mencho, eh, Naranjo naranjo de Chila, yo me despido. Con esa imagen, con esa postal que usted tiene en sus, en sus pantallas, querido auditorio, eh, pues bueno, de esta, de esta comunidad, yo soy José Maldonado, para 90 grados está usted bien informado. Lo invito a que comparta, comparta esta, esta transmisión, comparta este video para llegar a todos los rincones del planeta. Nos vemos la próxima, muy buena noche. Es el camino precisamente, vea, de, de, así de feo, una parte muy fea como usted lo puede ver ahorita de salida ya de el, esta comunidad del Naranjo de Chila. La oscura nos agarró la noche Un poco ya, noche por acá eh, este, Pero bueno, así Así solo, la carretera dañada Pareciera terracería, pero eh, De verdad, mire, hay asfalto En unas partes, pero Esto es parte de la Del camino al ingreso O para ingresar a la comunidad De ingreso y ahorita vamos de salida pues Ya de salida de Naranjo de Chila Esta comunidad De donde es originario el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación.